Bueno, pues eh, el, tore, el toro aparece eh, desde los albores de nuestra civilización eh, como un animal totémico, en el sentido de que en las pinturas, en las figuraciones, no solamente eh, representa eh, la, la caza o, eh, o algo que sirve para la, la comida, pero es un animal cargado de símbolos, eso lo vemos, eh, eh, lo vemos muy bien en la civilización eh, grecolatina, porque los grandes, diosos, los grandes dioses eh, están representados por todo, el toro de Poseidón, el toro de Zeus, eh, por supuesto, eh, y de Dioniso también. Pero, vayamos un poco más eh, alejados en la prehistoria, eh, por supuesto en España, todo el mundo conoce Altamira, Ciega Verde, los, uh, uh, las figuraciones taurinas de uh, la civilización ibérica, uh, uh, la bicha de uh, Balzote, uh, Pero uh, también uh, desde hace 23.000 años antes de uh, Cristo, uh, en la cueva de Vila, en Francia, hay la primera tauromaquia. Uh, y hace 35.000 años antes de Cristo, en otra cueva, la de Chauvet, hay uh, la, una presenta, representación de lo que podría ser uh, un minotaur, en el sentido que uh, hay una cabeza de toro uh, que se aproxima al sexo, a un sexo femenino, entonces, con todos los valores uh, que son a la vez eróticos pero que son también símbolos de esta mezcla de este de esta forma entrelazada entre la vida y la muerte porque el toro tiene estos dos valores y eso se ve perfectamente en la representación de el mito de dirse eh, la, la mujer arrastrada por el toro como castigo es un animal benéfico y eh, cargado de valores de la vida, de la fecundidad pero también es el justiciero y representación de alguna manera del peligro de la muerte yo me voy a fijar tal vez en dos grandes expresiones de la mitología una es Mitra Dios solar y el Mitraísmo, es decir ese Dios que es es Tauróctono, eh, que eh, sacrifica al toro eh, para eh, hacer permitir la renovación de la vida y hasta la, resur la resurrección de los muertos. Eh, este, esta religión se instala en persa en 1500 años antes de cristo pero sobre todo va a tener una nueva vida eh, con el imperio romano y eh, hay muchas expresiones que se pueden ver perfectamente en españa restos de arqueología mitriáctica eh, por ejemplo en eh, cerca de lugo en asturias eh, en, eh, también en mérida y esta gran expresión eh, desembocará de alguna manera y explicará eh, la tauromagia tal como la concebimos ahora. El otro, la grande, la el otra gran expresión es el, el, el ciclo minoico, Minos, eh, Creta, porque no hay que olvidar que Minos es hijo de Zeus y de eh, Europa, eh, que ha sido raptada por el toro, es decir, nuestra cultura, nuestra civilización viene del toro a través de Europa, trasladada por el Zeus vestido de toro y representado por un toro. A partir de ahí, pues, hay el Minotauro, eh, eh, otra tauromáquia en el sentido que eh, para vencer ese peligro eh, de muerte, eh, Teseo tendrá que sacrificar, tendrá que enfrentarse al toro y matarlo en el laberinto. Uh, y eso recuerda muchas uh, conversaciones con toreros que nos dicen que uh, el torero de alguna manera es minotauro. O sea, tiene que ser al mismo tiempo uh, dominar con su inteligencia al toro, pero también entender el instinto del toro y de alguna manera uh, expresarse también como, uh, o entender por lo menos la expresión uh, instintiva del toro. Uh, entonces ahí tenemos concreta todas las uh, famosas uh, uh, pinturas de Cnosos, de del Palacio de Cnosos. Y todo esto va a desembocar uh, en las dos grandes expresiones de la tauromagia. Una es uh, la herencia de lo que llamamos la taurocatapsia, es decir, todas estas acrobacias, estos recortes que eh, los, eh, eh, los recortadores actualmente hacen y que se veía perfectamente en las pinturas de closos eh, femeninas o masculinas, eh, que no era solamente un juego, era también la expresión de esta manera de ir al cielo con el toro, porque subían en los pitones del toro y trataban de esquivar. Esta, esta cabeza mortal. Y otra que es precisamente el toreo, la tauromagia tal como lo entendemos, la tauromagia formal, que es, eh, repito, eh, de alguna manera mm, tes, eh, el torero es el nuevo teseo que, que se enfrenta con, con, con la bestia. Entonces, lo que sí llama la atención es que, al fin y al cabo, estas expresiones de los mitos, de estos mitos sobre todo mediterráneos son los que explican eh, eh, y que, eh, que explican las tauromaquias actuales y que de, de alguna manera desembocan en las tauromaquias actuales tanto las de los recortadores de los forcados eh, portugueses o de las corridas eh, camarguesas y landesas como las del toreo el torero en el laberinto del ruedo y en el laberinto de los pases, de alguna manera, se enfrenta con el toro minotauro, de alguna manera. Y por lo tanto, no se puede explicar estas tauromaquias actuales sin no ve uno la relación con estos grandes mitos que fundan eh, nuestra eh, civilización. Eh, muchos eh, espectadores, hasta aficionados, lo olvidan, pero está ahí, está ahí muy presente y ahí está esta herencia. Una herencia que de, de alguna manera está también fundada eh, sobre una especie de sincretismo, una prueba, entre otras, es las fiestas de Soria, eh, de las calderas, eh, San Juan, dedicadas a San, San Juan. Pero en realidad es un rito muy antiguo eh, que se relaciona con el culto de Cibeles, que también era un culto taurobolio, es decir, sacrificio del toro y la sangre eh, revertida sobre los aficionados para infundirles vida, para infundirles esta dinámica de la vida y de la fecundidad y esta renovación y hasta esta resurrección. Por lo tanto, y esto sería un poco mi conclusión, eh, las, eh, este juego del hombre con el toro, con sus peligros, con su triunfo de la inteligencia, pero esa admiración sobre este animal, por este animal mítico es lo que funda nuestra cultura, es lo que funda el humanismo de los cuales nosotros, del cual nosotros somos realmente los herederos.